el motivo es como cada mes vamos a presentar una serie de mociones al Pleno, en esta ocasión son dos, y bueno, queremos que la ciudadanía las conozca y se interese para luego verlas en el Pleno, ¿no? y ver el debate que, que tendremos sobre, sobre cada una de ellas. La primera es con relación a la piscina Monteollo. ...todos los coínos eh, hemos podido disfrutar en muchísimas ocasiones... ...de tener una piscina en el centro de nuestro pueblo... ...la que podíamos acceder andando... ...y que aparte de, de una piscina deportiva como la que tenemos eh, también... ...la piscina de Monteollo ha servido para que muchas familias... ...que no tenían medios para poder desplazarse fuera del municipio... ...o disfrutar de una piscina en, en, en el campo... ...han podido disfrutar eh, durante el verano de un sitio de ocio que estuviera... Eh, ...a la altura de, de sus expectativas... ...sin embargo... Eh, ...tras bastantes años de, de, de problemas... Y, ...y de circunstancias que han rodeado a la piscina... ...nos encontramos ahora que está en un estado de abandono... ...y de dejadé... ...de tal forma que el equipo de gobierno... ...que ya en su día criticó... ...a más no poder... La, ...las actuaciones que hizo el anterior equipo socialista del, del gobierno... ...ahora mismo nada ya por imposible eh, esa piscina... Y con, en pleno momento, de con una lluvia de crítica importante por no abrir esa piscina, se saca de la manga el proyecto de una piscina eh, nueva para la que ni siquiera existe una dotación presupuestaria en la ciudad deportiva. Un proyecto sobre el cual particularmente tenemos muchas dudas y además que no va a estar al alcance de la mayoría de las personas que no tengan medios para poder desplazarse a desplazarse allí. Es por ello que presentaremos una moción para que antes de entrar en proyectos nuevos se rehabilite la piscina que tan, tantos buenos ratos ha hecho pasar a muchos coinos y para que sirva de, de, de, de uso y disfrute precisamente de, lo, de los que, que viven en, en su, sus alrededores. Y la segunda moción es respecto a la movilidad. Eh, con el aumento del precio de los combustibles y y las circunstancias que están rodeando el transporte hoy en día, un, un segmento que pensamos que va a ir a más día a día es el de los vehículos de dos ruedas. De hecho, ya está pasando en muchísimos muchísimo municipios. Este medio tiene unas ventajas mmm, que, no son, que no se pueden discutir por la agilidad que tiene, por la economía, y más en un municipio como Coín, en el que muchos de, de nuestros desplazamientos son dentro del casco urbano o en las cercanías a los distintos campos. Sin embargo, pensamos que el aumento que se prevé y que además esperamos de este, de este eh, tipo de, de movilidad necesita también de una infraestructura necesaria. Es cierto que hay muchos aparcamientos o unos cuantos aparcamientos en las zonas más centrales de, de Coim, pero pensamos que hay determinadas zonas en las que se ha obviado esta, esta forma de, de transporte y, y no están dotadas de aparcamientos específicos. Para, de plaza, de aparcamiento para estos vehículos, en particular las motocicletas. Est en contra de lo que pudiera parecer, la, esto, eh, los espacios reservados para motocicletas no quitan espacio de aparcamiento de vehículos, porque mm, el espacio que ocupa un vehículo lo utilizan cinco o seis motocicletas, que de otra forma estarían dispersas por la calle y, y, y sujetas a producir incidencias y ocupando un espacio que de, podrían utilizar el resto de vehículos. Y es por eso que vamos a traer una moción al respecto al pleno de este mes para que se inicie el estudio de una ampliación de las zonas reservadas al aparcamiento de motocicletas en determinadas calles de, de nuestro municipio.